¿Qué es el video marketing? Es hacer vídeos y subirlos a YouTube, ¿no? Pues no, el video marketing es mucho más. Hola, soy Carlota de Onyad. Quédate hasta el final porque aprenderás qué es el video marketing, por qué utilizarlo, estrategias y tipos de vídeos top y por último, cómo hacerlos. ¡Comenzamos! es el video marketing? Es una técnica de marketing digital que efectivamente consiste en hacer vídeos y darles difusión, pero va muchísimo más allá de incluirlos y subirlos a nuestro canal de YouTube. Tienes que integrarlos en tu estrategia y te estarás preguntando: ¿por qué hacer video marketing? ¿Qué me aporta el video marketing? Pues os voy a dar unos datos muy curiosos para que sepáis la importancia real que tiene el video marketing. 1. YouTube es el segundo buscador más potente. 2. El usuario medio hace que cada vez que inicia sesión en YouTube consume 40 minutos de vídeo y tres aumentan muchísimo la conversión de una web. ¿Cuánto puede aumentar la conversión de una landing page? En torno al 80%. Es una pasada, pero estos datos no me los he sacado de la manga. ¿eh? He consultado fuentes súper fiables como Brandwatch y Ciberclick. Os las recomiendo. Y ahora que ya sabemos qué es y por qué utilizarlo, vamos con los tipos de vídeo: 1. Vídeos de producto. La marca Fenty Beauty, la línea de maquillaje de Rihanna, la lo aplica en todos sus productos en qué consiste en hacer vídeos del producto explicando sus ventajas sus características principales incluso cómo pueden aplicarse vamos y os lo enseño bueno y esta es la página web de Fenty Beauty by Rihanna en esta página de producto en esta landing sobre una paleta de sombras han incluido vídeos que nos pueden ayudar a entender cómo es el producto cómo funciona y algunos trucos de uso es un ejemplo perfecto Si hacemos clic en este primero, veremos cómo una amable señorita nos explica las virtudes del producto Mira! Hey guys, it's Priscilla Ono, global makeup artist for Fenty Beauty And today I'm here to talk to you guys all about Snap Shadows Mix and Match Eyeshadow Palettes Create limitless eye looks in a snap como veis, es muy importante incluir en las landing pages los productos en sí, en formato vídeo, porque es una nueva forma de interactuar con el consumidor y de darle toda la información que necesita. 2. Vídeos de uso. Haz vídeos explicando cómo se utiliza tu producto o cómo se instala o cómo se aplica, así aclararás todas las dudas de los usuarios. Bueno, y ya estamos aquí, un nuevo formato, esta vez canal de YouTube. Como veis, IKEA tiene muchísimas listas de reproducción. Una de ellas es montaje de muebles, es decir, te explican cómo utilizar su producto. Hacemos clic. ¡Hola! Y vemos varios vídeos de cómo montar los diferentes muebles de Ikea. Esto es buenísimo para sus consumidores, porque ¿quién no ha intentado montar alguna vez un mueble de Ikea y ha visto que en ocasiones es muy complicado? Pues esto es perfecto para ellos. La clave, incluirlo en la landing page. Lánzate y prueba este tipo de vídeos porque son brutales. Tres, trucos y consejos. Consiste en dar herramientas para que el usuario saque el máximo partido de tus productos y servicios. Tú sabes más que nadie cómo funciona tu producto y cómo puedes aprovecharlo. Pues transmítelo, da ese valor al usuario para que use tu producto y lo haga de la mejor forma posible. Nosotros en Oniad lo hacemos muy a menudo. Mira... Y aterrizamos en la página web de ONIAD. Uno de nuestros clientes con muchísimo potencial son los concesionarios. Queríamos ayudarles a mejorar sus estrategias con ONIAD. ¿Y qué hicimos? Un vídeo. Aquí lo tenéis. Al principio, al entrar en la landing podéis verlo. Aquí les explicaba tres tipos de estrategia que pueden utilizar con ONIAD para aumentar sus ventas y captar clientes. ¡Brutal! Y más aún. De hecho, tenemos una sección entera en nuestro blog en el que hablamos de marketing para los diferentes nichos que podemos tener y en cada uno de ellos hay un vídeo explicativo sobre cómo Oniad puede ayudarles a conseguir todos sus objetivos 4. Vídeos de testimonials. Consiste en dar credibilidad. ¿Cómo? A través de vídeos en los que usuarios que ya han probado tu producto o tu servicio cuentan su experiencia. Otra opción. Puedes dar a conocer proyectos estrella que hayas llevado a cabo. Por ejemplo, mira lo que hace Ogilvy, la empresa de publicidad brutal a nivel mundial, en sus redes sociales. Es bestial. Mira. Para ver un gran ejemplo sobre vídeos en forma de testimonials o de proyectos que han triunfado, vamos a la cuenta de LinkedIn de o Gilby, una de las mejores agencias de publicidad a nivel mundial. Como veis comparten diferentes publicaciones sobre proyectos que han hecho y han sido todo un éxito por ejemplo, este vídeo para Ikea de Mupolash y además mencionan al equipo de Ogilvy que lo llevó a cabo en este caso el de Bélgica, pero hay muchísimos más ejemplos, mirad aquí de Water for Africa, de París y podéis echarle un vistazo porque esta cuenta de LinkedIn es bestial y mirad las interacciones que tiene 1572 recomendaciones y 48 comentarios, han llegado a alcanzar 36.000 visualizaciones espectacular, y un ejemplo de testimonial puro y duro en formato vídeo lo encontramos en la página web de The Power MBA. Si bajamos hasta el final, vemos como el CEO de PS21 nos cuenta su experiencia con The Power MBA. Espectacular. Esto es una idea genial para transmitir confianza. 5. Vídeos formativos. Consiste en aportar valor real al usuario, aunque no tiene por qué ser directamente sobre tu producto o servicio. Puede ser de cosas relacionadas con tu sector, por ejemplo. como hacemos nosotros en la Real Academia del Marketing? Oniad somos una empresa de publicidad online pero hacemos secciones en las que formamos a los usuarios sobre herramientas sobre contenidos o sobre términos de marketing que les pueden ayudar a mejorar su estrategia te lo enseño con este vídeo y un ejemplo de vídeos formativos sería el caso de Oniap, una agencia de publicidad programática muy top en el sector aquí han desarrollado un diccionario de la publicidad programática con miles de conceptos clave y esto lo hacen para formar a sus usuarios esto es súper útil si, por ejemplo, estás llevando a cabo una estrategia de inbound. Aquí, por ejemplo, lo primero que nos explican es qué es un DMP en formato vídeo. Lo bueno de esto es que no solo tienes por qué ponerlo en la web, también puedes darle mucho tirón a través de los correos electrónicos que mandas a tus contactos, por ejemplo. Muy buena idea. Y sexto y último, vídeos corporativos. Da a conocer tu empresa, cuenta lo que quieres que sepan de ti. Es súper común utilizar vídeos corporativos para transmitir tu identidad, tu imagen, quién eres, tus valores y cómo lo haces. Por ejemplo, Brusau Films, una empresa que se dedica a la producción audiovisual y hacen publicidad de cine. Dentro ejemplo. Y por último, para hablar sobre los vídeos corporativos, nos vamos a la página web de Brusao Films. Aquí nos explican con un vídeo de solo un minuto y medio qué son, qué hacen, a qué se dedican, por qué son diferentes. Esto es una estrategia buenísima para darse a conocer y llegar más a fondo a tu público objetivo. Y mi truco extra del final del vídeo. ¿Cómo hacerlos? 1. Objetivos claros. Fíjalos antes de empezar. 2. Claro y conciso. Ve al grano. 3. Dinámico. Tienes que enganchar al usuario. Que no se pierda ni un minuto de tu vídeo. 4. Vocaliza. Es importante que se te entienda muy bien. 5. Modula la voz para que haya cambios de tono. No puedes hacer todo el vídeo en alto ni todo el vídeo en muy bajo. Y, sobre todo, que no sea constante. Que haya cambios. Para así atraer más la atención. Que las personas puedan estar enganchadas realmente. Y, por último una buena edición. Esto es clave y fundamental para que el vídeo enganche. Añade recursos, cosas que motiven, que te hagan estar ahí pendiente. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Si tienes cualquier duda, deja tu comentario y sobre todo, suscríbete a nuestro canal. ¡Te esperamos!